Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo donde te voy a enseñar qué fue lo que le regalé a algunos de los clientes con los que trabajé este año Qué logro, o, o hablando claro, cuánto fue lo que generaron, te lo voy a explicar en este vídeo Por eso es súper importante que te quedes hasta el final Así que no me rollo más y vamos hacia adentro Vine ayer de Jordania, además el vuelo se retrasó, llegué como a las 3 de la madrugada y hoy a las 9 ya estaba en pie porque dije, sí o sí, hoy quiero enviarle los regalos a los clientes. Entonces, ya pedí las tazas, pedí un colgante además súper chulo para que puedan colgar la, la, la máscara... Eh, bolígrafos, o sea, súper súper chulos, Ya te lo enseñaré más adelante Y ahora acabo de ir al chino un poco pues para enviarlo En, en cajas, joder, pues que estén bien, que estén bonitas Además con un, un, una buena decoración Entonces te voy a enseñar lo que he comprado Estas bolas para incluir En las, en las cajas más o menos Son aproximadamente 5 cajas Cartulina porque, bueno, pues no es lo mismo el papel normal Que, que la cartulina, entonces me apetecía hacerlo en cartulina Este papel porque voy a hacer pruebas A ver qué queda más bonito Si sí, con este papel así de seda como arrugado o simplemente, bueno, aprovechando que, es que estamos en época de Navidad Pues ponerle, por, ponerle eso Así que lo que hago ahora es Voy a recoger todas las tazas Voy a recoger pues, todo el, el material que he tenido que, que pedir Y me voy a la oficina y voy a montar todo esto Te voy a contar más sobre qué clientes, por qué les vamos a regalar Qué, qué es lo que vamos a hacer Pero todo esto más adelante Mientras tanto, quédate con eso ido al chino, ya tenemos todo Simplemente me quedan las tazas, el, los colgantes y un par de cosas más para empezar a montarlas, tengo que enviarlas ya mismo, es decir, lo enviaré con envío urgente para que lleguen antes de Año Nuevo. Estamos a día 20 de, de diciembre, entonces tienen que llegar antes de año, año Nuevo, sí o sí. Si no, me voy yo a entregarlas personalmente. Pero bueno, yo creo que sí, que sí, con envío urgente seguro que llegan. Bien, ya he cogido todo lo del chino, tengo ahí todas las cajas, está la oficina hecha un desastre. Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Bueno, pues siempre me gusta escribir correos o, o mandar... Bueno, pues mensajes en lugares inspirados, ¿no? Entonces estaba en Jordania y mientras, eh, bueno, pues en el camino de vuelta al hotel empecé a redactar, pues cartas para los clientes. No me gusta hacerlo eh, de forma automatizada y donde no haya ese, ese sentimiento de humanidad ni tengan emoción de, eh, querido cliente, te felicitamos por haber colaborado o trabajado con nosotros, por haber facturado. No, no me gusta eso. Quiero que sean únicas y especiales cada una de las cartas. Por eso mismo durante todo este viaje a Jordania Lo que he ido haciendo es En momentos donde me, me sentía inspirado He ido reactando cartas Así que te voy a enseñar ahora nada Un poquito de la carta Un poquito Para que veas un poco la estructura vale. La estoy pasando aquí al ordenador Esta es para Juan Que, que bueno, ya te contaré un poco más sobre él Y pues básicamente aquí es eh, Una carta que yo le, le, le escribo Y al final va firmada, etc Entonces la idea de esto es Ahora voy a, voy a imprimir, lo he comprado en los papeles que, que viste antes, que son como cartulinas. Entonces con estas cartulinas veré a ver si los puedo imprimir, si no en papel normal y ya está. Eh, los enrollaré y los pondré en la caja. Todo está bien excepto una cosa que me ha fallado. Entonces vamos un poco jodidos de tiempo, ahora te cuento más, más adelante, pero voy a ponerme con las cartas, voy a dejarlas todas listas, me bajaré para imprimirlo y te cuento qué es lo que ha pasado y... y... No me lo esperaba y espero que, que salga bien. Porque ha sido como un... Pero bueno, yo confío en que, en que salga bien. Ahora te cuento más. Bien, las cartas ya han sido enviadas, las he enviado... ¿A dónde, Dani? ¿Las has enviado? ¿A correos? No, las he enviado al locutorio para imprimirlas porque aquí no tengo impresora. Entonces, voy a ver si con las cartulinas que he comprado se puede porque me gustaría que el material fuese bueno. Entonces, más adelante te contaré qué es exactamente lo que he comprado, qué es lo que les voy a enviar y cuánto... O cuál ha sido el objetivo que hemos logrado con cada uno de los clientes a los que le voy a enviar este regalo Así que permanece atento, atento porque ahora viene lo más, más, más imprescindible del vídeo Y además te contaré qué es exactamente lo que me ha descuadrado por completo Además la noticia la acabo de recibir ahora y, y ha sido como, joder, es, si me lo hubieses dicho antes seguramente hubiese podido reaccionar Ahora ya estoy, o sea, literalmente, al momento que grabo esto, día 20 de diciembre, tengo menos de 10 días, estamos en, nav en navidades, hay huelga de transporte y quiero que les llegue, como sea, no sé cómo, como sea, antes de Año Nuevo. Yo espero que sí, confío en que llegará, así que nada, voy a por las cartas, te enseño todo y empezamos a trabajar. Vale, ya estoy aquí. ¡Dios! ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? Ya están terminadas las hojas, te las voy a enseñar. Tenemos por aquí, bueno, pues el logo... Eh, esto por ejemplo es para Juan Además he eh, impreso la, la firma, la he hecho con la tablet Y así pues he hecho Las cartas Siguiente paso eh, Compré las cajas de cartón en el, en el chino Ahora voy a hacerlas todas Y te voy a enseñar qué es lo que voy a meter en cada una Las cajas listas, cinco cajas listas, y te voy a enseñar qué es lo que lleva, qué es lo que es la base de las cajas. Y es este papel, y aprovechando que es Navidad, le he puesto este, estas bolitas, todas, todas, todas, todas, todas, son igual. Excepto estas dos últimas, que me apetecía cambiar un poco, y le he puesto esto de Navidad, pero siguen llevando sus bolitas. Aquí, sus bolitas escondidas. ¿Qué más llevan? Esto que me parece súper, súper top. Súper top. ¿Qué dirás, Dani? ¿Pero para qué es esto? Además con, bueno, pues con un poco. Todo lo de la, pues el logo de la marca Además es el banner que tengo en Youtube De hecho si vas al canal de Youtube y te suscribes Lo podrás ver eh, Esto es para sujetar la mascarilla Para que no la, no la lleven todo el rato En la cabeza Además les daré esta cajita Que qué es lo que hay en esta cajita Una taza <ríe> Una taza como esta con el logo para que puedan beber su café Por la mañana o hacerse su té Y que se acuerden De nosotros Y además aquí va lo bonito Una carta mía cada uno de ellos Ahora te explicaré exactamente Cuál fue el objetivo que cumplí Con cada uno de estos clientes Pero voy a seguir añadiéndole Estas cosas que te he enseñado por aquí Bueno, esto es lo que llevan Un ledger, creo que se llama Para colgarse la mascarilla una carta súper personalizada, las bolitas de Navidad y una taza. Y lo que me queda, lo que me queda es, yo había pedido unos bolígrafos, al parecer, pues no ha podido ser. No obstante, lo que he pedido ahora son unas alfombrillas que les daré. ¿Qué pasa? El tema es que voy cuenta atrás. Es decir, <ríe> voy en menos de nada. Ne ne necesito enviarlo ya porque no me da tiempo que está antes de Año Nuevo. Entonces, lo enviaré con envío express Tan pronto como tenga las alfombrillas Yo espero tenerlas para mañana o para pasado Pero, bueno eh, Antes de finalizar el vídeo Sí que me gustaría contarte un poco Cuáles han sido los logros que, que he hecho con, con cada persona ¿no? Por ejemplo, esta caja que tengo Aquí, que pone los 30k Pues para mí es súper súper bonito Porque fue bueno pues la primera persona con la que Bueno, pues realmente hice un lanzamiento Grande de 30.000 euros Que fue con, con Juan Merodi Digamos que fue cuando dije, wow, esto que, que hacemos funciona y, y realmente, eh, mucho más allá del dinero que se facturó, las personas que hay dentro y, y lo felices que estamos, no Sabemos que estamos haciendo una increíble labor al ver lo felices que estaban las personas dentro del programa de Juan, aplicando todo lo que aprendían, etc. Por aquí tengo esta caja de, de 10K, que pone aquí 10.000K, 10.000 10 10 euros facturado Que fue con Juan Marín Yo recuerdo que Juan además Era, era muy, muy duro de Pero esto va a funcionar Pero, pero, pero esto de verdad Si yo ya tengo mi, mi fuente de ingreso ¿Para qué quiero esto? Y se dio cuenta de que Hostias Pues también es una fuente de inversión Esto de, de, de poner tu conocimiento Para otros Con Juan recuerdo que tuvimos que cerrar las plazas Porque se, o sea, se nos iba La gente quería entrar Y entonces a los 10.000 A las 10 plazas Cerramos por aquí tengo otra, también de 10.000, que esta para mí está de muy, muy especial, 10K, que esta es la de David, eh, que pasó un poco lo mismo. Su primera vez que lanzaba, él ya había hecho lanzamientos, pero nunca, nunca un lanzamiento de este calibre, y, y había facturado, bueno, pero muy poquito dinero, ¿no? Entonces cuando se dio cuenta de, de, de bueno, pues lo que pasó ahí, que, que tuvimos que cerrar plazas, que se llenaron, literalmente la gente le pedía, oye David, por, por favor, quiero entrar. Y bueno, pues finalmente cerramos esas 10 plazas como prometimos, facturaron 10.000 euros y además, y para mí esto es súper bonito porque ya hoy le, conozco, le conozco de hace tiempo, esto fue en gran parte lo que le impulsó, lo que le motivó venirse a vivir a Madrid con, con su pareja porque él vivía pues, en, en Toledo, en un pueblecito de España y el ver que esto era posible y el ver que, que esto era una muy buena fuente de ingresos que además ayudaba al resto, pues tuvo gran peso a la hora de decidir el, el venirse para acá, para Madrid. Tengo ya otra por aquí, 8.000 Esta es de Víctor Justamente, estamos ahora terminando el lanzamiento Quizás se va más, quizás vamos a los 2.000, todavía no sé 8.000 ya están asegurados Y bueno, Víctor era la primera vez que lanzaba era, Tenía un producto de, de, de crossfit Es decir, más dedicado al tema de, no de gimnasio, pero sí más a salud, etc. Y con un producto relacionado a la salud se facturaron 8.000 euros. Su primer lanzamiento. Su primer lanzamiento. Y por último, y este también estamos en mitad de lanzamiento. 8.000. Se facturaron 8.000 euros. Es con Sebas. Estamos a mitad de lanzamiento. Yo creo que tenemos recorrido para largo. Entonces, como mínimo están 8.000. De ahí iremos hacia adelante. Así que suscríbete al canal para no perderte nada de estos lanzamientos para saber cómo vamos cómo los hacemos etcétera además si a ti te gustaría lanzar con nosotros es decir tienes un conocimiento una idea incluso ya tienes un producto validado y te gustaría ponerlo al servicio del resto y hacer un lanzamiento con nosotros tienes aquí abajo un enlace donde bueno pues solicitarás una entrevista personal conmigo evaluaré tu caso y veré si te podemos ayudar o no es completamente gratis y tienes el enlace aquí abajo por el contrario si eres alguien que quiere generar ingresos desde internet que quiere aprender una nueva habilidad que le permita trabajar desde, desde su propia casa, desde cualquier parte del mundo, tendrás el enlace a un programa que estamos creando, que es la incubadora de lanzamientos, llevo ya varios meses trabajando en esto, y que en febrero saldrá la luz. Así que yo lo que te invito es que, si realmente quieres esto, o dices, joder, pues, pues, pues yo quiero tener un negocio online, que me permita poder generar unos ingresos desde cualquier parte del mundo, apúntate a la lista de espera de incubadora de lanzamientos. Ahora sí que sí... Voy a esperar a que me llamen con las alfombrillas, voy a rezar porque sea lo antes posible y te enseñaré todo como queda acabado y bueno, para mí es súper bonito. Porque al final no hace falta tener tanto presupuesto, simplemente ponerle ganas y de verdad agradecer a las personas pues, que, que han trabajado contigo, que han invertido su tiempo y su dinero en, en ti. Ese es mi, mi pequeño aprendizaje y estoy súper emocionado y súper agradecido del, del de este. Y hasta aquí el vídeo de hoy De verdad, y, y quédate con eso al final Que no hace falta Que tengas gran presupuesto Que no hace falta que, que tengas una empresa con cientos de trabajadores Para empezar, que con lo que tienes Ya es suficiente Y quizás no puedas hacer un regalo de 50 euros a cada cliente Pero sí puedes enviar una carta, o si sí puedes hacer Un pequeño detalle, lo que quiero que entiendas Es que al final siempre uno es más que cero Así que, mil millones de gracias Hasta mi pájaro está feliz si tú quieres ser también un cliente Y quién sabe, el año que viene recibir algún tipo de regalo como estos Aquí abajo tienes un enlace Para que puedas reservar una entrevista personal conmigo Donde veré, bueno, pues si, si realmente podemos ayudarte A hacer el lanzamiento de tu producto o de tu servicio Sí que es cierto y te aviso antemano Que no trabajamos con todo el mundo Tienes que tener algo de autoridad en tu sector O tener bien una comunidad bastante grande Pero reserva la, tu, tu entrevista Sale de dudas y ya está. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!